Estamos poniendo en marcha el lugar de abrigo, protección para nuestras niñas, nuestros niños, nuestras chicas, nuestros chicos, adolescentes, en situación de, de vulnerabilidad extrema, garantizando sus derechos, educación, salud, recreación, digo, atendiendo la historia de donde provienen, que es muy difícil, y construyendo su futuro. ¿no? El Estado municipal, el gobierno municipal está convencido ¿no? que, que este lugar de abrigo, la casa de la mujer, el lugar protegido, que, que también acompaña es a las mujeres en situación de violencia de género, la casa del niño, con más de 350 chicos por día que a contraturno de, del colegio vienen aquí a desayunar, a almorzar, a merendar, a tener actividades también de integración, apoyo escolar, eh, nos, pone, nos pone en valor, ¿no? Creemos que, que en un momento tan complicado que está viviendo la Argentina, con, con, con un gobierno nacional que se preocupa más que nada por los números y que cree que que estas nenas y estos neves son, son un numerito en un Excel, ¿no? Y a más de tres años de gestión, está claro que no, no interesa demasiado, ¿no? Todavía tenemos la esperanza que el presidente pueda hablar alguna vez de economía, pueda entender que la única economía que funciona en el mundo es la que genera empleo y la que genera consumo, claramente. Esto, esto no va a pasar. Las únicas dos buenas noticias que puede dar el presidente este año es la primera, que no haya default y la segunda que no haya corrida cambiaria, ¿no? Estas son las buenas noticias desde el punto de vista económico. Y mientras tanto eh, sigue habiendo tarifazos, mientras tanto los jubilados que cobran míseros 9.600 pesos por mes que en Urlingham solamente le alcanzan para cubrir el 37% de la canasta básica alimentaria. Y mientras esas cosas pasen, la Argentina va a seguir por este camino en donde la matriz productiva del conurbano implosionó. Pero, mientras tanto, los estados municipales, nuestro gobierno, mi gobierno, está en estos temas, ¿no? que son los importantes, ¿no? que es cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestros vecinos, cuidar a nuestros jubilados, cuidar a nuestras chicas, a nuestros chicos, a nuestras nenes y a nuestros nenes.